Dora, doradura, a ah, la me gusta eh, eh. Yo no le sé la letra. Pero cuando te dice. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Pero cuando ella te dice que le gusta la doradura, ella sabrá que no quiere nada. Pero yo sé que no sea la letra. Eh, eh, eh. Dora, dura sí. Doradura, no le sea la doradura porque le gusta la doradura, na na na na doradura, el póster de League of Legends. na na na na doradura, me chupa tres pingos no tengo plata, yo, ta ta ta ta ta ta, 滴滴不打 滴滴, 滴滴。